Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, nuevos proyectos y mucho más, así que comenzamos. El pasado 4 de octubre se dio inicio a la New York Comic Con 2018. En ella se reveló el estreno de Titans de DC Universe. Del mismo modo se dio a conocer un nuevo tráiler presentando la nueva serie animada de Harley Quinn, donde la actriz Cuoco, conocida por su Papel de Penny en The Big Bang Theory se presentó como la encargada de dar voz a nuestra perturbada protagonista. La fama de Harley ha crecido mucho desde su primera aparición en Batman The Animated Series de los años 90, tanto que posteriormente saltó al mundo de los cómics convirtiéndose en un personaje oficial y de ahí se ha vuelto un personaje muy querido por el público. Harley debutó en el universo extendido de DC Comics en la película Suicide Squad del año 2016 y hasta hasta el momento los rumores indican que posiblemente aparezca en otros proyectos como un spin-off. En el adelanto, la doctora Quinzel se encuentra en Arkham junto a Poison Ivy, allí le habla directamente a la audiencia prometiendo que su serie tendrá mucho humor, acción y violencia gráfica. Además, emite un sarcástico comentario aclarando que en efecto su serie será emitida, no como la serie de un tal Deadpool. La serie se estrenará este próximo año 2019. Continuando con las noticias, Biacon recientemente ha anunciado que una nueva personalidad se encontrará en la presidencia de Nickelodeon. Este personaje es Brian Robbins, reconocido por su trabajo de producción en el programa The Amanda Show, así como del programa Sony entre estrellas, Kenan y y One Tree Hill, además de ser productor de Smallville hasta el año 2008. Robbins se encuentra reemplazando a Sima Sargami, el antiguo jefe de Nick que se retiró en junio. En su nuevo cargo, Robbins seguirá participando en el desarrollo de todas las películas de Nickelodeon conjuntamente con Paramount Pictures, incluidos Dora la Exploradora, Rugrats y otros proyectos actuales. De la misma forma, Robbins administrará las operaciones creativas y comerciales en Nickelodeon y trabajará para aumentar su flujo de contenido a través de una combinación de nuevas franquicias. El mismo Robbins agregó, Nickelodeon es una de las marcas más vibrantes e innovadoras de la industria del entretenimiento con propiedades icónicas una cultura profunda de creatividad e invención y un equipo increíblemente talentoso de profesionales de entretenimiento para niños. Un cargo bastante alto junto con altas expectativas se encuentran a la espera de este productor. ¿Podrá ejercer correctamente su cargo? Déjame tu opinión en los comentarios. Pasando al mundo de Cartoon Network, recientemente el equipo detrás de golpea Duro Hara ha anunciado oficialmente que su serie será estrenada en Cartoon Network Latinoamérica. Esta es una producción procedente de Chile, la cual ha tomado mucha relevancia en el mundo digital, sobre todo en la plataforma de YouTube. Esta es una serie producida por Marmota Studio y es creada por Matías Latorre y Javier Asiri. En ella se nos cuenta la aventura de Jara y su amigo Tesu, quienes luego de la muerte de la abuela Jara, la única mujer que existe, emprenden un viaje para derrotar al rey Aquiles y así probar que es la más fuerte del mundo, pero sus incontrolables ataques de ira le impiden realizar la técnica secreta que le dará la victoria, los golpes duros. Este anuncio se dio a conocer en el marco de la cuarta edición del Festival Audiovisual para Niños Fan Chile, en donde Cartoon Network reveló el adelanto exclusivo de la minificción animada. Pasando a otras noticias, luego de mucha espera, finalmente se ha hecho oficial el regreso de Space Jam. Esta vez LeBron James será el jugador que continúe la saga y será el nuevo compañero de Bugs Bunny, la productora del jugador hizo pública una foto en la que se anunciaba que habrá Space Jam 2, siendo el productor de la misma Ryan Coogler. A pesar de que no existen aún muchos detalles de esta producción, se cree que Space Jam 2 empezará a filmarse en 2019 para estrenarse en 2020. Además, posiblemente encontremos múltiples cameos de diferentes jugadores de la NBA, como por ejemplo Michael Jordan si todo sale bien. Pasando a los estrenos, Netflix estrenó el 21 de septiembre una nueva serie animada llamada Hilda, una producción estadounidense-canadiense basada en las novelas gráficas creadas por Luke Pearson. En esta serie nos envolvemos en un mundo rodeado de criaturas fantásticas, donde una pequeña niña llamada Hilda vive junto a su mascota Twig las más grandes aventuras, pero un curioso desenlace la obligará a vivir en Trollberg, donde conocerá dos nuevos amigos que la ayudarán a continuar sus fantásticas aventuras. Una serie muy hermosa a mi parecer, con una musicalización espectacular que estoy segura te encantará. Ya puedes ver la primera temporada en Netflix. Volviendo a Cartoon Network, OK KO, Let's Be Heroes está a punto de estrenar uno de los crossovers más peculiares que he visto, ya que en un evento especial se unirán en este programa Garnet de Steven Universe, Raven de T-Titans Go y por último Ben 10. Esta colaboración lleva por nombre Crossover Nexus. La información sobre el especial es un poco escasa pero viendo por encima la verdad no creo que este crossover marque una diferencia trascendental en el mundo del cartoon. ¿Tú qué opinas al respecto? Continuando con los estrenos, hace algunas semanas la creadora de Hasbin Hotel dio a conocer información de que el día 5 de octubre revelaría una gran sorpresa. Si me siguen de videos anteriores sabrán que Hasbin Hotel es una muy esperada web serie a ser estrenada en YouTube en el canal de BC Pop. En efecto, el día 5 de este mes se estrenó el primer tema musical oficial de la serie, llamado Inside of Every Demon is a Rainbow. En el mismo, la protagonista nos relata su creencia de que dentro de cada demonio existe algo de bondad, la cual les permitiría ingresar al cielo si se redimen sus pecados y de esta forma controlar la sobrepoblación del infierno. Te dejaré el link en la descripción para que lo chequen. Para culminar, Don't Hug Me I'm Scar se convertirá en una nueva serie de televisión El pasado 13 de septiembre se subió un teaser trailer al canal oficial de esta serie de culto de internet. Este tráiler nos dejó con muchas preguntas respecto a este proyecto, pero a su vez con varias respuestas que pueden ser bastante interesantes. ¿Recuerdan mi video del Polaris Show donde teorizaba acerca de dónde se podría transmitir la sexta temporada de los jóvenes titanes? Bueno, en esta parte vamos a hacer lo mismo. Lo primero que podemos notar es que al final del tráiler aparecen tres logotipos. El primero de ellos es de Blink Industries, la cual es la empresa encargada de hacer la serie para YouTube, lo que de buenas a primeras nos anuncia una nueva temporada, pero el perfil cambia con los dos logos que le siguen. El segundo logo que vemos es el de Konako, la cual es la firma de producción de televisión perteneciente a Conan O'Brien. Tengan muy presente ese nombre, lo necesitarán más adelante. Y por último, pero no menos importante, está el logo de Super Deluxe, la cual es una empresa que se encarga de la producción de series y documentales. Esta empresa pertenece a Warner Media y es administrada, como todas las empresas de entretenimiento que tiene Warner, por Turner Broadcasting System. Bien, aquí la cosa se puede poner un poco densa, así que vamos a explicar esto con un ejemplo práctico. ¿Recuerdan Final Space? Bueno, esta serie creada por Oland Rogers comenzó en internet, y la misma llegó a ser producida gracias a que una persona decidió apostar por ella. El nombre de esa persona es Conan O'Brien, dueño de Conaco. Ya comienzan a ver a dónde voy, ¿verdad? Bueno, atentos, ahora expliquemos la intervención de Deluxe. Siendo esta parte del conglomerado de Turner Broadcasting System, ya podemos saber que Don Hug Me estará para la televisión. No en balde cuenta con el apoyo de O'Brien. Ahora, ¿en qué canal se podría transmitir esta serie? Si lo vemos detenidamente, la respuesta no es muy difícil de predecir. Turner Broadcasting System es, como ya expliqué, la empresa encargada de mantener en funcionamiento las empresas que pertenecen a Warner Media. Entre ellas figuran Cartoon Network, TBS y Adult Swim. Cartoon Network queda descartada automáticamente por su bandera Family Friendly, además de que ellos ya tienen el increíble mundo de Gumball, serie a la que algunos mencionan como el Don't Hug Me para niños, lo que no es muy alejado de la realidad, y más considerando que existe un crossover entre ambas series. Esto nos deja con Adult Swim y TBS. Descartó Adult Swim porque ellos ya poseen series como Robot Chicken, Mr. Pickles y más recientemente Balmars 9009 así que su versión no creo que les falte, lo que nos deja a TBS como la vía más lógica posible, y no precisamente por descarte. Conan O'Brien trabaja directamente con TBS, ya que es en esta cadena donde se transmite su programa nocturno Conan, además de la serie que este había apoyado anteriormente, Final Space, que se terminó transmitiendo por TBS. Y como último punto, TBS carece de un show que tenga el potencial de Don't Hug Me and Scarn, por lo que todo parece indicar que Don't Hug se mudará a la pantalla chica y de hacerlo será, según me apuesta, en TBS. Pero Hate, eso no es todo. Todo el conglomerado de Turner Broadcasting System tiene una cercana relación con Netflix, y por norma general, todo lo que pega en Estados Unidos es llevado a un nivel internacional por dicha plataforma. Esto no significa que Netflix pertenezca a Turner Broadcasting System, sino que les gusta bastante el resultado de sus series y adquieren sus licencias. No por nada podemos ver casi todas las series de Cartoon Network disponibles en español latino en Netflix, lo que nos puede decir que si esta serie llega a tener éxito en la televisión de habla inglesa, puede terminar pasando como Final Space. Y quizás, solo quizás en un futuro podamos ver esta serie doblada en latino desde la comodidad de nuestras cuentas de Netflix. ¿Tú qué piensas? ¿Lo ves posible? ¿O piensas que todo este tiempo que me tardé en subir video me hizo mal y en lo que sí, definitivamente? Déjame tu respuesta en los comentarios. Sin más que decir, muchas gracias por acompañarme en las noticias de hoy. Recuerda seguir la página oficial de Dark Toons en Facebook. Te dejaré el link en la descripción junto con mi Instagram y Twitter. Te recuerdo que yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.